estamos al terreno del estadio Quisqueya en esta ante sala azul y defensor de un se Jansen Pujols Y tenemos aquí a Jordani Ramírez, el héroe sin duda, parte principal de la victoria de la madrugada de este martes de este miércoles del Liceo Jordani, bienvenido ¿De Jordani a Jordani? ¿Qué es no, no, lo que? Haga okay. la pregunta, de Jordani, de la a ¿Cómo te se sintió ayer haber conectado ese batazo tan importante para el equipo del Liceo? Eh, tú sabes, Valdepin, me sentí bien contento porque fue en buena. Tú sabes, eh, vino perdiendo un par de juegos y la ofensiva se no había caído en los últimos juegos. Pero realmente fue un beso clave, pero más clave fue en el momento donde el señor Navarro dio el hit para anotar la primera carrera. Y eso nos inspiró para que nosotros vinieramos de atrás. Continúa el reportero Jordani Valdepin. ¿Cómo tú ves el equipo de los Tigres Liceo en esta nueva temporada 2013-2014, otoño-invernal? Bueno, realmente se ve muy bien, se ve muy interesante. Tú sabes que los muchachos están jugando al 100%, están haciendo eh, su juego cada uno. Tú estás tocando la bola en el momento que tienes que tocarla, estás haciendo tu jugada defensiva muy buena y los muchachos están aportando día a día, tratando de hacer mejor trabajo y me siento bien contento con eso. No, Para nosotros es una buena oportunidad también reiterar aquí, que el equipo de nosotros está muy, muy bueno. ¿Qué tú ves en el Cruzado ahora? Cosa que no tenía el año pasado, el equipo de los tiros del licey este año nuevo. ¿Y qué tú le dices a la fanática de nosotros hoy en día? Bueno, lo que veo el día de hoy es, al día de hoy el equipo del licey está... Oye, te, te, te está calentando con eso. <risa> <risa> Dime, ¿te me va a asustar? Tú eres mío, ¿qué fue? Dale para allá. Sí, sí, ¿Me va a vaya. Mi te se? señora, vaya, señora vaya, televidente, le brindaremos bueno hoy. Sí. Le dejo con la gente aquí bacana, ustedes sí. saben. Vamos a ver, eh, tenemos a Manny Acta. caliente. Vamos a ver a, a Susy Jiménez conversando con Manny Acta, el gerente de los Tigres del Y adelante.